Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les saluda Shanira Blanco, bienvenidos a los sorteos nocturnos por hoy lunes 10 de abril de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarnos, los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor O'Neill Quiñones de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company. Y supervisado por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Y esta noche, ya mismito se juega el Powerball que tiene acumulado, mire, 192 millones de dólares que pueden ser tuyos. Y lo tocas cada vez cada vez se pone mejor. Comenzando la semana con esta cifra, señores. Un dólares que se juegan en minutos. Al igual que la doble revancha que subió a 535.000 dólares. Tu momento de ganar llegó con Lotería Electrónica. Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con loto cash y muchos millones repartidos. ¡Más sorteos y el premio en un solo pago! ¡Puede ser tú el próximo millonario! Así es, y busca nuestra página de Facebook de Lotería Electrónica y síguenos. Danos like, no te pierdas tus sorteos favoritos en vivo desde cualquier lugar utilizando tu dispositivo inteligente. También puedes ver tus números ganadores y escanear en nuestra aplicación tus boletos premiados. Así que no esperes más y búscala ya. Y ahora, señores, comenzamos con los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Muchísima suerte para todos los que jugaron hoy. Adelante. Y el Wild Ball es... Es el número 3 Número 3, señores. Pasamos al pegados de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Primer número del pegados. Número 6 Número 6 Siguiente número. Número... 9, número 9, número ganador del Pega 2 en la noche de hoy. Es el 6969. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta noche familia. Adelante, noche de premios, noche millonaria. Primer número del Pega 3, número 1, número 1. Siguiente número, número 5. Número 5, último número, es el número 3. Es el número 3, número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 1, 5, 3, 153. Pasamos al Pega 4, favorito de muchos. Muchísima suerte. Adelante. Primer número del Pega 4, número 5. Número 5, siguiente número, número 7, número 7, siguiente número del Pega 4 esta noche, número 5, familia, número 5, último número, número 5, es el número 5, número ganador del Pega 4, en la noche de hoy, es el 5, 7, 5, 5. ¡57, 55! Ahora, mira, continuamos con el multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios menores. ¡Mucha suerte! ¡Adelante! Vamos a ver el número del multiplicador. ¡Y es el número 3. Así es, número 3. Ahora sí, señores, pasamos al suelto millonario de Loto Cash esta noche, 1.800.000 dólares. Mucha suerte. Adelante. Esta oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica. Noche millonaria. Loto Cash. Mucha suerte. Primer número, el Loto. Número 16. 16. Segundo número. Número 8. 8. Tercer número. Número. 30, 30. Cuarto número, número 11, 11. Quinto número, número 35, 35. Pasamos al Bolo Cash de Loto. Y es el número 2, número 2. Números ganadores en Loto Cash esta noche son 16, 8, 30. 11, 35 Y Bolo Cash Número 2 Finalizamos con esta doble oportunidad La doble revancha Esta noche 535 mil dólares Que son, son buenísimos Adelante Esta segunda oportunidad de ganar Que te brinda la familia de lotería Electrónica Con la doble Revancha, mucha suerte Primer número Número 14 14. Segundo número. Número 22. 22. Tercer número. Número 32. 32. Cuarto número. Número 4. 4. Quinto número. Número 23. 23. Pasamos al Cash de Revancha. Y es el número 10. Número 10. Números ganadores en doble revancha esta noche son 14, 22, 32, 4, 23 y Bolo Cash número 10. Mire, muchísimas felicidades a todos los que acertaron en la noche de hoy. Visita nuestra página oficial, ahí está, loteriasdepuertorico.pr.gov.